Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Sleeping Tora y volvemos a otro capítulo más a Fire Emblem Awakening. Este es el tercer episodio que, que hago y vamos a jugar, como siempre digo, aquí abajo con Erza. Eh, antes de empezar quiero agradecer los comentarios de Ryutei X que me comentó el primer capítulo que subí de Fire Emblem Awakening. Y me dio una serie de consejos. Entonces... Lo voy a llevar a cabo. Entonces vamos a empezar con este capítulo. ¡Ah! ha <laughs> Hey Welcome home All right. Forgive me. No. Forgive me. Thank you. Indeed. Yes, my lord. Yes. Vale, o sea, yo me voy con Lily, con Lisa La opción conversar ya está en disponible <coughs> Vale, el menú, X, conversar Ersa y Frederick me permiten hablar Coño, una lista larguita, eh Vamos a hablar entre Ersa y Frederick Go. Vale, entonces a esto es a lo que se refería a Ryutei Ryutei X eh, Que se pueden conversar y mejorar las condiciones entre entre los personajes Vale, también me aconsejo que no... que no me centraran mucho en Frederick y que me centraran más bien a Chrome y Elsa y 10 o 2 unidades que me gusten pero en Frederick no. La verdad que Virion y Sully pueden hacer buen, buen conjunto. Erza Lysa siempre para que venga a curar. Y me dijo también que fueran de dos en dos. O sea, a ver. Con la R se aleja. La L no hace nada. Start. Va al siguiente capítulo. Yo voy al siguiente capítulo y ya está. Comenzar. Comenzar con esta misión. Sí. Vale, este es el capítulo realmente del día. Y el capítulo de se llama Los Custodios de Elise. que es el 2, que para mí es el 3. Y más cinemática, pero bueno. Maribel <ríe> Está enamoradita Sumia de, de Chrome. Como que fuera estera, tú qué va. <ríe> ah, que había eructado... Ah. Entonces, brup, es un eructo ¿Qué? <risa> Me encanta cuando se cae. ¿Eh? <risa> la pota, sí, claro, la pota. Hey. ¿Eh? Ferox. mm -hmm. ¿Estal? Ah, sí, sí, está. Este me gusta también. Siempre sí, hola me presento no ¡No! Te perdió el hacha. Vale, venga. Las lanzas parten con ventaja sobre las espadas y estas sobre las hachas, o sea, lanzas ganan a espadas. Espadas ganan a hacha, entonces hacha gana a lanza. Sí. Es como mmm, planta, agua y, y, y fuego. Espada gana a hacha. Hacha gana a lanza y lanza gana a espada porque, claro, la espada lleva más lejos. Deduzco. Correcto. Correcto. Vale, sí. No, no me ha dicho nada del otro mundo. A ver voy a analizar un poco el sitio las cosas que brillan aquí aquí aquí hay uno dos tres vándalos, aquí hay dos más y este es mi equipo y este no tiene arma por lo tanto se puede quedar atrás porque no tiene nada Eh.. A Frederick me dijo que no que no, me, no me fuera a, a unir mucho con él. Pero vamos, a ver. A ver, ¿este que tiene? Una espada. Por lo tanto, es, a la espada le gana la lanza. Primero. Este tiene una espada. Vale. Y este que tiene un una hacha. Ok, vale, perfecto. Vamos con Zully Y la ponemos aquí Para que ataque Al Resurrecto este Ahí, con dos huevines La muchacha Se la gasta Bien Ahí, Lo quería poner aquí Bueno, lo ponemos lo más cerca posible y esperamos Macrom lo vamos a poner aquí. Y esperamos. Mal. A esa aquí. Y esperamos. Este ni va a atacar. Este va a venir para aquí. Se van a querer cargar a esta tía. Así que la voy a poner por aquí. Espérate. A ver si este llega. No llega. Este se queda por aquí atrás. Y este que venga aquí a atacar. Y este... Pues se queda por aquí. En la retaguardia, pero no muy lejos. A ver, espérate. ¿Hasta dónde llegaba este...? Este tiene una espada y llega hasta aquí. Entonces aquí o aquí podría atacar, pero aquí no. Así que este que se quede aquí. El enemigo ataca. Y va contra el arquero. Que no puede hacer nada. O no se puede... No se puede ni siquiera resguardar. Ataca con 7. Y yo ataco con 8. Muy bien. Aunque tengo ahí un... Personaje a media media. Este ataca también. Un lancero. Yo también tengo lanzas. ¿Qué quieres ahora? Vale. Hola, soy... soy Miriel. No, ese es un hacha. Vale, se encontró el hacha. Colócate junto a un aliado Y selecciona intercambiar A continuación escoge uno de los objetos Y efectúa el intercambio Ok, Mackey okay. Vale, entonces lo primero que hago es Venirme con esta aquí Intercambio Con Bike El hacha Y Ataco aquí Su recto no debería de, de hacerme daño eh, No puede atacarme Con la lejanía esa De la manera se lo carga Perfecto Toma Gana bastante ¿Qué? <risa> <risa> Vale Este... Este tiene un hacha Este tiene una lanza Las hachas ganan a lanza Así que debería venir aquí Y cargarme a este Ahí estamos Primero Ersa eso ¿Y cómo me junto con? A ver Primero, esta señora Quiero que venga aquí y que cure a Dios. En realidad necesito curar a este ya. No se lo van a cargar. Bueno, no. Venga, vente aquí y cura a su esta. Bien. Así gana experiencia y sube un nivel. Me viene muy bien. Segundo lugar, Frederick que venga aquí Que coja el objeto mm, Es que no pueden ser más cosas que objetos mm, Vale Yo creo que debe cargarse a este y ya Pero Voy a ver si puedo Ayudarlo Y atacamos. Toma ahí. Estar al alcanzo nivel D con la destreza con espada, muy bien. Vamos a hacer que este se acerque un poquito a esta señora. No puedo, ¿por qué? Bueno, vamos a poner a Cron aquí, vamos a poner aquí y esperamos. Mira, tú vienes a atacarme con 5 y te llevas con 8. no los puedo unir saco a este muy bien uf este se va a intentar cargar a este así que voy a intentar ponerme un poco en medio en plan no vas a poder... esperar aquí y... a ver... si este adelantara... podría llegar hasta aquí así que... vamos a hacer que se lo piense Hacer que se lo piense mucho. Vale, yo creo que así. Bueno, este Frederick lo puede adelantar aquí. Y así se queda. Venga. El enemigo le toca. tiene vale batalla automática no Sí, vale, sé cómo es, pero no me interesa, no quiero ponerlo como automático. Vamos a subirle niveles a, aquí al señor, porque espada gana hacha. Y este, si mal no recuerdo, tiene un hacha. Así que venga, atacamos. <coughs> Aunque podría por esto. Puede, había, tenía que haber puesto a él al lado. Para ganar un poco más de experiencia. Y agarramos destreza D esa la ponemos aquí esperamos y y y y y, y... tú vas a curar a está, venga el pobre está un poco hecho polvo a ver aquí hay montones este tiene una espada este tiene un hacha una espada y una lanza Espada hacha Espada lanza A ver Vamos a meter a Frederick delante Hacha, hacha era bueno contra lanza Y ¡Hey, mierda, tenía que haber puesto a este señor en el otro lado Bueno, no pasa nada el arquero vamos a ponerlo aquí vamos a ir adelantando espérate hacha no. aquí puedo atacar a alguien no vamos a ponerlo aquí Ay, no quiero que adelante mucho más espada aquí tiene un hacha, aquí tiene una lanza. Vamos ah, a ponerlo aquí. No, vamos a ponerlo... No, aquí. ¡No! Aquí, porque se cubre. Mira, contra Frederick. No pasa nada. Uy, batería baja en el, en el reloj. No quería subirle niveles a Frederick, pero bueno. Ah, mira. Hacha contra hacha. 9. 14. Y 8. Toma ahí. ¿Y gana experiencia de todo? Muy bien. Ay, me gusta. Mola, mola. otro que sube. Vale, esta ya se recuperó. Tiene una espada. Una espada Una lanza Un hacha por ahí, estoy viendo Una lanza y un sable Una espada Lanza A ver hija. Ven aquí y yo que yo, yo te diría que sanarás a todo el grupo, pero bueno Sana aquí a Zully. poner Zully aquí, que lanza gana espada, y esperamos, vamos a meter a este, mierda, lo queréis meter aquí, vamos a ponerlo aquí, este bien no lo quiero mover, Tiene una espada vamos a ponerlo aquí venga, crón para adelante esa también para adelante la maga que no vaya muy mucho mucho mucho para adelante y este para aquí eh, yo creo que así. Bueno, si tú... Está aquí. Y esperamos. A ver si es un objeto que se lo quede. Joder, dominio en arma. Ataca con 7. Mierda, falla, porque está... Atrincherado. Mira, qué bueno. Toma, toma. Zully se queda con dos solo de daño. Ataca con nueve. Bien. Nah, como si no hubiera pasado nada. A este hay que cargárselo. Y ya. Primero que nada. Frederick vamos a hacer que el que está aquí se vaya a tomar por culo Toma Predictable Predictible Predictible Consigo una lanza de hierro Vale. Perdón, no lo leí En inventario de algunos enemigos hay objetos resaltados en verde Si logra vencerle, esos objetos serán tuyos Ah, mira qué bien Entonces tengo que mirar un poquito más a los... Las fichas de estos señores Porque si hay alguno en verde, pues me lo puedo llevar ¿tú? Vale, ni más Ok A ver, señores Primero Irsa no te puedes conjuntar con él Vamos a hacer que Elsa venga aquí Y que esperemos Podría haber atacado ya Leñe Pero es que te venga aquí Que ataque Ahí tienes, para el camino Y Chrome sube de nivel Para el 3 Oye ¿Cómo se nota la diferencia? El mismo lo dice. A ver. Yo creo que pongo este aquí. Ataco a este que nada más que tiene uno. ¡Wow! Encima es un super ataque. Crítico, toma. Y sube de nivel el señorito también. El Virion. Sube a nivel 3. Consigo una espada de hierro. Que se la tengo que pasar a alguien. Este señor que venga para aquí. La maguita que cure al señor del hacha. Que sube niveles también. Esto ha sido toda una batalla. Está siendo tremenda. Y la maguita... La maguita, vamos a ponerla aquí, por lo que pudiera pasar. Esperamos y este aquí delante, espérate, aquí delante mejor. Y esperamos. Sí, yo creo que fin de mi turno. Venid a mí. Como que le cubre, mira un crítico. Toma, Chu 72 A ver, Ryutei X. De verdad que. que a Frederick no. Tien, tiene pinta de que ataca bastante fuerte. A ver. A ver. Primero, me vengo aquí. Y curo al señor del arco. Para aprovechar al máximo. Me vengo con con Cromp aquí. Y ataco porque tiene un hacha, ¿verdad? Tiene un hacha y las espadas ganan a las hachas. Así que, mierda. Bueno, tengo la falchion que no es una espada, pero bueno. es una espada del todo. Quito 9. Me quita 5. Vengo con esa... para aquí. Y ataco con trueno. Y le paso cron ahí. Taca, taca. Bueno, y esa sube de nivel. Taca, taca. Siento que ahora mi fuerza es mayor. Pues bueno. Oye, ha sido una gran fase. No se me ha muerto nadie. Dicen que los mejores son eh, Zuli y Stal. Lo, lo creo igual, eh. Ah. ah. Y bueno, mmm, no ha estado nada mal el capítulo, ¿eh? Espero que les haya gustado. Eh, Ryutei X, si me tienes que dar algún consejo más, dámelo por favor. Pero la verdad que yo estoy viendo a Frederick ahí, súper fuerte, ¿eh? Pero tú tú vete aconsejándome, ¿vale? Yo, yo voy intentando también a acomodarme un poco a lo que tú me digas y, por supuesto, a cómo vaya viendo la batalla. Espero que les haya gustado a todos. Si es así, denle like aquí abajo a la derecha. Ya que estás aquí abajo a la derecha, suscríbete si no te has suscrito y te interesan este, estos capítulos. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Fire Emblem Awakening. ¡Adiós!